Hola familia, les traigo un video corto para contarles que el día de ayer, casi se me olvida, cumplo un año haciendo videos en el YouTube, como pueden ver aquí, junio 4 del 2021, me animé a hacer estos videos, aún me acuerdo, estaba yo todo nervioso, tuve que ver muchos videos para ver cómo se subían estos videos, estos videos al YouTube, cómo editarlos, me acuerdo que los hice todo mal, no se yo nada, pero lo hice para poder compartir todo esto con ustedes porque sé lo difícil que es entenderle al juego. Más que nada porque a mí también me ayudaron cuando em empecé a jugar. Sin esos jugadores no estaría en el nivel que tengo ahorita o tal vez no estaría todavía en el juego porque es difícil de, de entenderle. Muy, muy confuso este juego. Pero el propósito del video es para dejarles saber. Que voy a regalar para celebrar este aniversario. Miren lo que voy a regalar para ustedes, familia. Será esta casita aquí en Chicago. Miren nada más que bonita. La construí apenas. La semana pasada especialmente para este evento pensé que todavía me faltaba una, una semana para cumplir el aniversario he estado tan ocupado con los videos del de la apertura de las Pegas, de la semana de génesis que se me olvidó por completo pero en fin mire voy a regalar esta casita disculpen que no regalen más pero me di cuenta que voy a gastar muchos supex en los diferentes eventos pero por lo menos quiero regalar esta casita y esta vez no tienen que llenar, que llenar ningún formulario. Va a ser muy muy fácil, familia. Espero que muchos de ustedes participen. Lo único que les pido que hagan, ok. Es que me sigan aquí en el Twitter. Me sigan acá y en la descripción del video. Voy a poner el link para. Me sigan en el Twitter. Lo único que tienen que hacer es seguirme. En... Voy a poner el link del video voy a poner ahí y en ese video como los que pongo aquí lo único, lo único que tienen que hacer es hacer un comentario verdad si quieren dejen un like pero un comentario necesito que pongan su nom nombre de jugador en el juego tienen que ser de nivel a por lo menos para poder hacer esta transferencia de esta propiedad con esta casa y su nombre del Discord. No es necesario que sean miembros del barrio. Pero sí les voy a pedir que pongan por lo menos el nombre. Si están en el Discord de, de Aplan. Que lo pongan también ahí. Lo pongan en, en el mensaje. Para que me pueda yo comunicar con ustedes. Porque si en cinco días no reclaman esto. Haré otra vez el sorteo. Muy simple. Síganme aquí en el Twitter por favor. Dejen un comentario aquí cuando suba el video. Simplemente lo único que tienen que hacer es poner nombre de jugador de Aplan y su nombre de usuario en, en el Discord, si es del barrio o de Aplan. En el Discord de Aplan oficial, para que me pueda yo comunicar con, con ustedes, por favor. ¿Sí? Muy, muy fácil. Una propiedad muy bonita con casita. Tal vez la pueden vender por unos 20.000, mil UPEX. Quién sabe. Pero si necesitan liquidez para Las Vegas, esto les caerá muy bien. Voy a hacer el sorteo el, tal vez el miércoles por la noche cuando esté en Las Vegas o en la mañanita del jueves. Tal vez lo haga a esta hora también. Pero les voy a dejar saber en el Twitter cuando haré el sorteo no sé si lo voy a poder hacer en vivo pero voy a tratar para que lo vean pero en fin muchísimas gracias por acompañarme este año se los agradezco a todos que me han seguido que han dejado like y no se les olvide estamos aquí para ayudar a los nuevos jugadores ayudarnos entre todos y muy pronto también haré otro evento y este tal vez sea un poquito más grande no sé porque dentro de un mes voy a cumplir un no dos años será mi segundo aniversario dentro de app y lo que hacen muchos jugadores es celebrar y regalar algo y lo que voy a hacer no sé todavía qué voy a regalar si upex y si propiedades y si unas casitas pero o sparks por una semana pero en un mes cumplo dos años dentro del juego bueno familia, muchísimas gracias por todo, estén atentos a los videos porque voy a hacer enlaces en vivo durante las vegas, subir diferentes videos, no se lo pierdan, muchísima suerte, nos vemos en el barrio si, están, si nos acompañan por ahí para que sigamos avanzando juntos familia, tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.